El algoritmo, o sea, esa receta, lo que hace es que solo expone lo que tú comentas en tu muro de Facebook, en este caso, solo al 5% de, la, de tu audiencia real. Porque el resto, para poder llegar a más gente, tienes que pagar. Y ahí es donde está el negocio de estas plataformas. O sea, recolectar una ingente cantidad de datos que después se venden a las publicitarias y al por mayor es un gran negocio, no son espacios filantrópicos son empresas eh, que tienen profundos intereses económicos. Caracterizas a los usuarios. Tú puedes eh, microlocalizar la visibilidad de un contenido. O sea, esto yo quiero que lo vean. Eh, en el municipio Plaza de la Revolución, los hombres que tienen entre 20 y 40 años eh, que son solteros y que trabajan en la salud. Tú puedes llegar a, y puedes pagar por eso, que durante dos tres días tú quieres que en eso, con ese nivel de restricciones, ese contenido sea visto. Un usuario cubano en Facebook está recibiendo constantemente sugerencias de medios de de seguir medios de comunicación o de seguir eh, supuestos influencers, que con los que tú nunca has eh, interactuado. En mi feed de Facebook personal, medios que yo nunca le he dado like, páginas a las que nunca le he dado seguir, como ADN Cuba, como Cubanet, me salen y me ponen sugerencias para ti y me salen constantemente. Nunca me ha salido en un Facebook que me sugieran el diario Grama. Yo no sigo la página del diario Grama, por eso te estoy diciendo que estas, que no las sigo, me las propone, sin embargo, la del diario Gramma no me la propone. Me la sugieren porque, porque, bueno, hay una política de que tú consumas esos medios y tú te vayas por esa verdad. Tú tienes una audiencia y vas transformando esa audiencia. Constantemente estás impactando sobre esa audiencia con un tipo de mensaje y la estás cambiando. Y estás cambiando sus percepciones. Y el peso que eso tiene al re, en la vida o sea, digital de las personas, eh, también empieza a operar en su conducta fuera de la red, ¿no? en sus percepciones, en el modo en que ve la realidad cuando está fuera de, de la red. Así llegamos al final de nuestro programa, nosotros eh, tenemos muchas ganas de seguir repasando este, estos trabajos, esta, esta mirada hacia la ingeniería de agresión imperial que tiene una pata muy fuerte en la lectura mediática, ¿no? como imponer una matriz que después repite incluso hasta eh, el extravío de la izquierda latinoamericana o argentina, que aunque ustedes no lo crean, hay partidos de izquierda o agrupaciones de izquierda que llaman régimen a Cuba. Las argentinas, los argentinos, somos inspectores de revoluciones. Pareciera una tragedia, ¿no? este, una, una maldición... Este, griega que nos, nos persigue ¿no? no podemos completar ninguno de nuestros procesos pero podemos enseñarles nos creemos con ese derecho de decirle a los demás cómo llevar adelante sus propios procesos revolucionarios nos encontramos la semana que viene acá por nuestro canal con más cartas. ¡Que ¡Que ¡Somos personal de la...